la casa y cuando he querido salir por la puerta, tío, me he quedado pillado Nana, no, no, estoy pilladísimo, ¿sabes? Tío Es increíble O sea, es que no puedo abrir la puerta la, la No he, me puedo poner de pie La he atravesado, tío, pero está como Hiper bug Madre mía, tío Dios, tío, Vámonos fuera, tío. El puto triángulo de las bermudas, ¿eh? Y si te mato y luego te revivo, tío O si te mato no te puedo revivir Sí, con una granada a lo mejor Tengo justo Lo que pasa es que no se destruye ni la puerta, tío A ver si destruyo la puerta Nada. Y no me mata, tío Tengo yo una, espera La suelto, a ver si, a ver, a ver si puedo soltarla Pero es que la puerta tampoco se destruye, tío la he tirado al suelo. Sí, pero habrá atravesado el multiverso, ¿sabes? Ya, ya, se ha ido al limbo. Hay <risa> al limbo, se al limbo, aquí no está. ¿sabes? Todo Esto lo estoy grabando, eh. Y si tiro un molotov, ¿qué pasa? Tira, tira, tira, mátame, ¿sabes? No te ocurre nada. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Muero, muero con el fuego. Pero que no te puedo levantar, tío. LOL. <risa> Madre mía, ¿dónde estoy, tío? <ríe> pues nada Nada, ah, tío, ha salido bien, ¿no? <ríe> eh, estoy flipando Lo he grabado, ¿eh? Todo esto, esto lo he grabado tú Flipando